Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad. Pues bien, el directo de hoy se va a tratar un tema bastante complejo, ¿eh? no penséis que es un tema fácil, porque informarse sobre todo esto pues está muy bien. Tenemos que tener conocimiento de lo que le está pasando a nuestros hermanos en Latinoamérica. Pero esto que está ocurriendo, luego al final, os diré una cosa, que a mí esto ya me suena. Esto a mí ya me suena. El título de hoy, George Soros, caravana de hondureños. Y lo último, que no nos cuentan en Europa. ¿Sabéis que esta noticia en Europa no se está hablando? Salió brevemente una pequeña noticia en abril, cuando hubo la primera eh, migración de hondureños. Y hace poco, el día 15 o el día 14, entre el 14 y el 16, hubo otra noticia nueva. Buenas tardes a los amigos y amigas de Honduras. Vamos a hablar de vuestros compatriotas. Pero no voy a referirme a eh, una caravana, porque esto parece más un éxodo. ¿eh? Esto parece un éxodo. He leído en diferentes fuentes, dependiendo de donde leas, esto es como todo, pues resulta que eh, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sería un señor magnífico y, según donde leas, pues este señor sería el anticristo con lo cual yo no voy a evaluar a este señor porque si os digo la verdad yo no vivo en Honduras he estado en Honduras hace muchos años muchos, muchos años pero la Honduras de entonces no es la Honduras de hoy en día pero he estado en vuestro país es en el único país americano que yo he podido pisar el único en Honduras curiosamente ¿verdad? Y como estuve allí y me pareció un país de gentes muy cercanas, muy buenas gentes, me he interesado por esta noticia. Porque creo que eh, desde España se tiene que dar esta noticia. En Europa no nos estamos haciendo eco de esto. De hecho, creo que a más de uno que me estáis viendo aquí y que sois españoles, no os va a sonar nada de lo que voy a decir. Porque es que no hay trascendencia, no está en los medios de comunicación porque no interesa esto es lo que está pasando realmente yo quiero compartir con vosotros esta pantalla si os parece bien quiero compartir esta pantallita que tengo aquí para que tengamos una idea de esta migración pero voy a ocultar esto que se vea mejor y esto es lo que está pasando es una migración de seres humanos. Ante todo, hay que tener respeto sobre lo que está pasando. Esto es muy importante. Y yo creo que antes de frivolizar con todo esto, pues eh, deberíamos de tener un poco de, de conocimiento y conciencia de lo que está pasando. Vamos al lío, si, si no os importa. Pues bueno, son miles de personas que una vez que cae la noche, ahora allí es por la tarde, pues duermen sobre el pavimento, porque no tienen sitio donde ir y que tienen que, eh, por algún, de alguna manera, pues vivir de la caridad de las buenas personas, los que tienen suerte. ¿eh? Y si no, pues otros duermen sobre plásticos, cartones. Bueno, a estas personas no voy a poner imágenes porque no creo. Que, que sea de, de recibo ponerlas, yo creo que las podéis buscar, ¿no? las podéis buscar vosotros mismos. Y mmm, no vamos a frivolizar sobre estas imágenes y sobre todo vamos a tratar este tema con mucho respeto, porque es que aquí hay unas cosas muy raras. Estos señores caminan kilómetros y kilómetros diariamente y comen lo que la gente les regala a su paso. Estos señores se les pueden ver exhaustos y caminar por kilómetros, muchos kilómetros, bajo un sol abrasador y un calor de justicia. Normalmente, pues os podéis imaginar, ¿no? Eh, las caras, pues bueno, eh, llagadas por el sol y sobre todo en los pies, que eso. Yo he sufrido alguna vez por alguna caminata y eso duele mucho los pies, las llagas, ¿no? Ampollas y hay quien les da agua, hay quien no, pero salen desde. Eh, desde Honduras llegan cerca de la frontera del Salvador y eh, atraviesan Guatemala, que estaría fronteriza con México, pasando por las ciudades de Esquipulas, Guatemala, Ciudad de Guatemala, eh, Tecunumán y llegando a Tapachula, en México. Las cifras más conservadoras de los gobiernos locales hablan de al menos 5.000 personas. Los medios hablan de 7.000. O sea, aquí no se van a poner de acuerdo. Mientras que en muchas fotos aéreas donde se ve la caravana avanzando por las carreteras de Chiapas, en el suroeste de México no se ve fin a esta caravana de personas. Andando, eh, andando. eh. Miles de kilómetros andando. ¿Dónde se dirigen? A Estados Unidos. Luego veremos el señor Donald Trump, ¿qué es lo que está diciendo? La mayoría de sus integrantes salieron de Honduras el 12 de octubre pasado como parte de un movimiento que dicen organizaron por redes sociales como Facebook y WhatsApp. Y a pesar de las dificultades que han enfrentado, que se han enfrentado, ahora lo sigue una segunda caravana, cientos de personas que comenzaron el viaje desde Honduras ...días después. Son unas 1.500 personas más que se suman a estas 5 o 7.000... ...según eh, la procu procura perdón, Procuraduría perdón, de Derechos Humanos de Guatemala, a donde llegaron ya. Bueno, aquí hay muchas declaraciones de, de muchos eh, señores, están atravesando el país... Eh, otros ya han llegado a México y ahora se les presenta a los mexicanos un problema. ¿Qué hacen con todas estas personas? Unos se van a querer quedar en México y otros van a querer saltar a Estados Unidos. Éxodo es lo que están denominando algunos, pero bueno, es una palabra bíblica que describe una gran cantidad de gente eh, que deja su país y que va hacia donde cree que pueden encontrar mejores condiciones de vida. Y esto yo creo que es lo que da la sensación que está pasando. México ahora mismo está bajo una, una enorme presión de Estados Unidos de no dejar a los migrantes pasar hasta su territorio. El país de América Latina ha dicho que los migrantes centroamericanos deben presentar visa o solicitar refugio. ¿Esto cómo lo van a hacer? Bueno, ahora parece que la policía mexicana tiene que convertirse en la policía migratoria de Estados Unidos. Es decir, su vecino del norte, que es Estados Unidos pues parece ser que están presionando a México para que no los dejen pasar. Bueno, esto es una maniobra más del de señor Soros. Sí, esto es el señor Soros. El señor Soros ha promovido, ya no en América, sino en Europa, ¿os acordáis que al principio del programa he dicho eh, esto me suena? ¿Verdad que os lo he dicho? Claro os pues he dicho que me suena. Por supuesto. Vamos a dejar de compartir para que me veáis. Así nos vemos las caras. Cuando he dicho que esto me suena, es lógico que me suene. Esto ya nos ha pasado en Europa. Nos ha pasado. En Alemania, en Austria, en Francia, en Italia. Nos ha pasado aquí y nos seguirá pasando. Estos son movimientos del señor Soros. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, el señor Soros juega... ...a ser un poco el, el amo del mundo. Porque, como dije en el vídeo anterior... ...del señor Soros, que lo pondré por aquí o por aquí abajo... ...no sé por dónde lo pondré... ...quiero que lo veáis y veáis cuáles son sus intenciones. Las intenciones es desestabilizar cualquier gobierno que a él no le guste. No vamos a calificar ahora si el señor eh, este, el presidente de Honduras... ...es bueno, es malo... ...no vamos a entrar en esa tesitura porque yo la verdad... No vivo allí, ¿eh? el señor Juan Orlando Hernández, ya no vivo allí, y no puedo decir nada. Según algunas fuentes, pues bueno, hay mucha pobreza, en Honduras se sabe que hay pobreza, vamos a ver, esto, el que diga que no, pues eh, está con los ojos tapados, ¿no? Eh, Guatemala, pues es un país muy tranquilito, y bueno, pues han atravesado Guatemala, otros están atravesando ahora mismo y van a llegar a México, y otros ya están en México, camino del norte hacia la frontera de Brownsville en Estados Unidos. Bueno, el señor Trump está presionando a México, tú fíjate, está presionando a México para que eh, o, los, o, los ex, o los encarcele o los deporte o, oiga, mire usted, el gobierno de México ya tiene problemas. Vamos a ver, México no es eh, el México que antaño hemos conocido que era una tierra rica, próspera, No, todo el mundo tenía... Eh, dinero para irse de vacaciones, tenía... Bueno, ahora resulta de que no es así. La clase media en México está desapareciendo, pero ojo, aquí en España también está desapareciendo. No penséis que México es en el único país donde está desapareciendo. No, está desapareciendo en toda, en toda Europa. La clase media se está yendo al garete. Pero ¿qué es lo que pasa? Este señor, este señor, el Donald Trump, está presionando a México y ahora México... Se ve en un grave problema. Ahora mismo las fuerzas de seguridad de México tienen que hacer de policía de fronteras y deportar, no deportar, eh, y si piden asilo político. Los vas a deportar también. Ahora es un problema que se le plantea a América entera. Pero ojo, entera. Incluso Canadá, que está en el norte, espérate que no les dé algunos por hacer una migración aunque sea nadando, ¿eh? a Canadá. Esto está promovido por el financiamiento del señor Soros. ¿Por qué? Porque él siempre ha financiado todo este tipo de movimientos, los movimientos que han habido aquí de migraciones de, de los países de Oriente Próximo, ha sido financiada por el señor Soros. ¿Qué quiere hacer con esto? Desestabilizar el mundo. ¿Por qué? Pues por algo muy simple que ya hemos contado en otra ocasión. Al desestabilizar un país desde dentro, no desde fuera. Es decir, no es un país contra otro. Se desestabiliza un país desde dentro. ¿Cómo? Metiéndote gente de fuera. Yo, ojo, no quiero decir con esto que estos señores que estén migrando sean malas personas. No, no estoy diciendo eso. Pero crea una desestabilización. Si a ti te inyectan en tu país una serie de personas extranjeras, sobre todo cuando un país... Tiene una crisis económica y una crisis de gobierno, donde los gobiernos están facilitando el acceso a los bancos y bancos extranjeros. ¿Y quién hay detrás? Soros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues muy fácil. Se, eh, se está dando a la ancha, o sea, manga ancha, perdón, a este movimiento. Se está haciendo publicidad. Mucha gente que está necesitada se suma, piensan que esa es la solución. Y no es la solución. Eso es un problema encima de otro problema. Porque claro, ahora mismo han pasado por Guatemala. Guatemala quizá no sea un objetivo para esta, este movimiento. Pero ¿cuál es el objetivo? Ir a Estados Unidos. ¿Qué pasa si vamos a Estados Unidos? Desestabilizamos la política exterior... Y la convivencia entre vecinos, por pues lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Europa. Alemania me quedó tantos inmigrantes, el otro se queda tantos inmigrantes, el otro... Bueno, ahora pongamos el caso que México pues, tiene problemas económicos, vosotros lo sabéis, no es una cosa que, que no se sepa, se sabe que México tiene problemas económicos, Guatemala también tiene problemas económicos, Honduras y El Salvador. También tienen problemas económicos. Toda esa zona tiene ahora mismo graves problemas económicos. Y como he dicho, sí, quieren migrar para ir a ese éxodo, no, la tierra soñada. Pues bueno, queridos amigos, Estados Unidos también tiene una crisis política y económica que ellos mismos han provocado. ¿Pero quién está detrás? El señor Soros. Se sabe que el señor Soros ha eh, financiado las campañas de Hillary Clinton, las campañas del de, eh, Partido Democrático en Estados Unidos, porque tienen una tendencia más a la izquierda. A ver, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Esto que quede claro, porque muchos... de los que eres de izquierda, de derecha, no. Yo no soy de nada. Yo soy de lo que estoy viendo y que nadie... Da la voz de alarma. Señores, esto va a causar un problema a nivel continental. Porque en Europa ya lo ha causado. En Europa hay una cosa muy diferente, que el espacio Schengen, que es la Unión Europea, no existe fronteras. Es decir, tú llegas a España, como llegan los, los pobrecitos estos que vienen en pateras, eh, que son subsaharianos, son, son gente de África, vienen aquí y los acogen. Claro, como aquí ya no caben más, porque en España no caben más, los tienen que llevar a otra zona de la Unión Europea. Pero ojo, también se pueden ir andando y cruzan la frontera. Yo para ir a Portugal, yo no tengo que pasar ninguna frontera con un policía que me coja un pasaporte o el carnet de identidad. No, es que no existe. No existe. Salvo Francia, que sí tiene los puestos fronterizos, pero no hay policías. Los policías están a... 500 metros de el puesto de la policía, ¿vale? Pero tú puedes pasar tranquilamente. Por eso hay una migración en Europa brutal. Me explico. Esto es lo que pasa. Amelia Santos, ya sé que Soros es Georgie Schwartz. Eh, si ves el vídeo anterior, eh, eh, eh, busca aquí en, en, eh, en, el, en la lista de reproducción crisis económica mundial. Y ahí verás como hay un vídeo que hablo de George Soros y os lo recomiendo para que veáis de qué es capaz este señor. Este señor lo que hace es ya no es ir directamente en contra de un gobierno como hizo con el Banco de Inglaterra. No. Lo que hace es promocionar todo esto y detrás de todo esto se ve que hay una serie de personas financiadas por algunas fundaciones han pagado dinero cash las eh, el, el señor Soros. Sí, el señor Soros. No vamos a dar nombres, lo vamos a dejar aquí porque es que si lo buscáis lo vas a encontrar en lo que tarda Google en, en, en, en ponerte el archivo en el monitor, en la pantalla. Lo vas a encontrar en cero coma. Esas fundaciones que el señor Soros utiliza. Fundaciones para pagar a otras fundaciones que son las que promueven esto. ¿Cómo puedes derrocar un gobierno de esta manera? Creando un conflicto. ¿Sabéis lo que ha dicho el señor Donald Trump? El señor Donald Trump ha dicho que va a utilizar el ejército. ¿Pero qué ejército? Que son pobres paisanos que van por ahí andando, que no tienen... Ni comida. Señor Trump, ¿cómo permite usted que los informadores que tiene usted detrás, porque usted no actúa solo, le estén diciendo que utilice el ejército en contra de estas personas? Ahora, ¿qué tiene que hacer México? Es un problema. Y es el problema que ha habido en Europa. Por eso os he dicho, esto ya me suena. Por eso cuando... Eh, algunas veces, ¿no? Algunas veces hemos salido aquí en algún directo y algún amigo de México o de, no sé, de Guatemala o de Costa Rica han dicho, va, pero si ustedes se están quejando, pero si son cuatro inmigrantes. Sí, estos también son cuatro. México es muy grande, ¿no? Y Guatemala también es grande. ¿Por qué no se lo quedan ustedes? Pues porque crea una crisis económica mayor. ¿Qué hacen con estas personas? Claro, evidentemente. ¿Quién hay detrás de los que impulsan a estas personas? George Soros. Soros es capaz de vender a su madre. Bueno, no, no quiero remontarme a la historia de Soros, pero aquí hay un gran problema. Hay un problema de trasfondo. Es la crispación entre países en Latinoamérica. O en América en general. No digamos Latinoamérica. En América en general. Porque ahora... Mmm, ¿Qué, ¿Qué papeleta tiene México con Estados Unidos y Estados Unidos con México? Porque Estados Unidos, ya habéis visto, cómo es este señor del Donald Trump, que enseguida te saca el ejército. Eh, tomemos esto un poquito con respeto, porque en Europa nadie ha sacado al ejército por unos emigrantes o inmigrantes, perdón, unos inmigrantes, que han venido auspiciados por la Unión Europea. Y se han repartido en Europa. ¿Veis la diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos? Ahora Estados Unidos se los quiere comer con patatas. Pues comas usted con patatas al señor Soros. Vaya usted detrás del señor Soros. Qué curioso, qué curioso que a todo esto el señor Soros recibió un paquete el otro día verdad? <risa> Un paquete. Ese paquete contenía algo que tuvieron que detonarlo, las fuerzas de seguridad del Estado lo tuvieron que detonar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es este tejimaneje que hay en repartirse todo lo que está pasando en el mundo? Porque la finalidad de todo esto, queridos amigos, no penséis que es una supremacía no, es una, suprema, una supremacía simple, ¿no? es una supremacía económica, económica. Y vosotros diréis, ¿y para qué? Si este señor es muy mayor, muy anciano. Sí, pero y los que están debajo de él que son sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos. Sus nietos tienen 30 tacos ya, 30 primaveras, el más joven. Y sus hijos ya son de 50 para arriba. Este señor tiene más de 80 años. Y sigue detrás de todo esto. Porque tiene que alimentar a toda su clan que tiene por debajo. Muchos de vosotros decís: No, este es el este es el títere de Rockefeller. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La ideología de, de los Rockefeller no tiene nada que ver con esto. Ni de los Rothschild tampoco. No tiene nada que ver con lo que está haciendo este señor. Rochelle y Rockefeller lo que hacen es eh, directamente, por decirlo de alguna manera, es mm, ampliar sus arcas, ¿no? llenar sus arcas de una forma relativamente eh, de aquella manera. Pero este señor es a, a todo trapo. Este señor es famoso y conocido por desestabilizar todos los gobiernos. Y es lo que está haciendo. Entonces... Lejos, lejos de ver esto como un problema, estos señores que están ahora andando por América, ¿no? si hace calor se la comen, si hace frío se la tragan. Da igual. No, ese no es el problema. El problema es lo que esto va a ocasionar. Esto va a ocasionar problemas. Y puede desembocar en cosas muy feas a nivel económico, a nivel político. Y como es sabido, y no es una cosa que yo me estoy inventando, ningún país de, de América se ha puesto de acuerdo el uno con el otro. Canadá y Estados Unidos de aquella manera, ¿eh? porque son sus vecinos y Canadá, pues bueno, ¿eh? pertenecen a, al, al, imperio, al ex imperio británico, ¿vale? Pero en América siempre han habido problemas, conflictos entre países. Y esto va a avivar la llama. No soy profeta, porque no soy profeta, ni soy un gurú, ni conmigo te va a cambiar la vida. Ni mucho menos. Hombre, te puedes echar unas risas, eso sí, y disfrutar y pasarlo bien. Pero se le ven las orejas al lobo. Se le ven las orejas al lobo. Y esto va a crear una serie de crispaciones políticas entre países. ¿En qué va a derivar y va a estribar todo esto? No lo sé. No sé cómo va a acabar. No lo sé, pero lo que sí sé es cómo ha empezado y vosotros también lo estáis viendo, porque lo estáis viendo. Esto empieza de una forma extraña y terminará de la misma manera que ha comenzado, de una forma muy extraña. Y siguen andando y no paran. Chicos, no los van a detener. Porque a ellos quizás se les ha vendido algo. ¿Y qué van a encontrar cuando lleguen a Estados Unidos? ¿Qué van a encontrar con un gobierno como Donald Trump? Dímelo tú, amigo. Escríbelo aquí en el chat. ¿Qué van a encontrar cuando lleguen allí con un gobierno como el de Donald Trump? ¿Qué van a encontrar? Si os digo la verdad, Obama tampoco fue santo de mi devoción. De hecho, ningún gobierno de los Estados Unidos ha sido santo de mi devoción. Yo veo que la política que se aplica allí es una política extremadamente extraña para Europa. Somos muy distintos. Somos dos continentes que no tenemos nada que ver, Estados Unidos y Europa, la Unión Europea o España en este caso. Aunque aquí también hay cada corrupto que hay que echarle de comer aparte, que se han encargado el país. Esto ya lo sabéis vosotros perfectamente, no os estoy descubriendo América. Pero esto va a terminar de una forma muy mal. Y siguen andando. Este es el pequeño handicap a todo esto. Siguen andando. Impulsados por el señor Soros, que es el gran desestabilizador de los gobiernos. Desde dentro. Y claro, como he dicho, ¿no? Este señor financia la campaña de Hillary Clinton. Y no ha ganado. Pues ahora le está echando un pulso a Donald Trump. Ahora se habla a través del muro de Donald Trump. Y ahora México, también algunos mexicanos, me han dicho que también se está hablando de muros con Guatemala. y con ¿eh? Yo creo que eso no es una cuestión de muros, yo creo que es una cuestión de que los políticos de todos estos países eh, sean honestos y sinceros. Porque yo no sé cómo va el gobierno de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que como la moda y lo que he leído, ¿eh? la moda y lo que he leído, dice que son unos corruptos. Ahí no se salva nadie. Pues yo creo que al señor eh, Juan Orlando Hernández, yo creo que desde aquí le diría que por favor arregle los problemas en su país sea usted el mejor presidente o el peor presidente que haya tenido Honduras en todos sus tiempos. Pero yo creo que es la responsabilidad directa de Juan Orlando Hernández lo que está pasando. Porque si esas personas están viajando por necesidades primarias, señores primarias, he leído las estadísticas de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos de Honduras, yo estuve en Honduras y ya era precario lo que vi allí, sinceramente, sin faltar al respeto, era bastante precario lo que yo vi. Según los datos que tengo, sigue igual. Sigue igual. Y a todo esto, añadiendo que todos los gobernantes que están aquí en Honduras y han habido, han cogido de la caja todo lo que han podido y una gran cantidad de intereses y ahora viaje por aquí, viaje por allá y lo poquito que hay para el pueblo, porque el pueblo paga impuestos. Sí, señor. El pueblo de Honduras cumple con sus impuestos. Pues bueno, así, a dos velas. No ven absolutamente nada. Pues yo le diría esto al señor Juan Orlando Hernández. Arregle su país, caballero. Arregle su país. Arréglelo. Ponga freno a esto. Usted es el que va a permitir que haya un conflicto detrás de todo esto, sabiendo que el señor Soros es contrario a usted. Y usted no está haciendo nada, nada. No se trata de que a estos señores los, eh, los amenacen, ¿no? a, los, a, los, a los que están realizando esta, este éxodo, ¿no? como han denominado algunos. Pero creo que es responsabilidad también del gobierno de Honduras, de la concienciación de que esto puede crear algo más de lo que está ocasionando. Si no, vuelvo a repetir, yo no soy un profeta, pero ya lo veréis, ya lo veréis. Y lo extraño ha sido ese paquetito ¿eh? que ha llegado a casa del señor Soros. ¿eh? Buscarlo por ahí no quiero decir eh, eh, nada relacionado a esto, porque haremos otro vídeo relacionado con esto, porque han sido a varios políticos en Estados Unidos, incluyendo al señor Soros. Qué curioso, del Partido Demócrata. ¿Mm? Algo muy raro está pasando, algo muy raro se está cociendo aquí. Como en Europa no cuajó esto porque no cuajó. Y os voy a decir por qué. Porque eh, en Europa siempre hemos convivido con gente de fuera y convivimos en España con gente de fuera. Y España está acogiendo a inmigrantes que vienen cada dos por tres. Y los centros de acogida están repletos. El servicio de la Cruz Roja Española eh, eh, en, en el mar ¿no? los, los barcos que tiene la Cruz Roja Española pues está eh, ayudando a muchos, a muchos inmigrantes eh, subsaharianos y otros no tan subsaharianos y cuando aquí están llenos pues bueno, los tienen que repartir por la Unión Europea y se reparten y tenemos una concienciación diferente porque la realidad, la realidad es que esos gobiernos que son del África subsahariana del África Central pues no nos, eh, no nos ocasiona nada más que dónde podemos colocar a estas personas y que trabajen. Luego muchos trabajan, muchos trabajan, sí, y otros no, por lo que va a pasar aquí. Muchos trabajarán y otros no. Muchos harán y otros no. Y así como los están calificando de cosas muy feas a estos señores, en esas caravanas hay gente de todo tipo, de todo tipo. No se puede generalizar porque sean pobres, porque dentro de la pobreza hay gente honrada y dentro de la riqueza hay gente corrupta y es lo que estamos comiendo y bebiendo durante este siglo XXI y finales del siglo XX. Y ahora me pregunto yo, amigos de Latinoamérica o de América en general, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos con todo esto que se está ocasionando? Pues se está ocasionando un problema. Se está ocasionando un problema. ¿Qué les vais a dar a vuestros hijos? ¿Qué futuro espera? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que el señor Soros lo que quiere es empobrecer cada vez más a las poblaciones, comprando a los gobiernos y utilizando esas crisis económicas para su beneficio, para alimentar a toda su camarilla, ¿Eh? A todos sus amiguetes y a todos los hijos y los nietos que tiene por debajo de él. Este señor, cuando se vaya, habrá dejado uno uno, uno habrá dejado los conflictos más grandes de todos los países entre sí. Señor Soro, sabemos que ya desestabilizó eh, la política en Hungría, por ejemplo, y que financió a grupos de dudosa reputación. ¿Mm? Grupos no muy buenos, ¿eh? Y los financiaba él. Y cayó el gobierno de Hungría. Cayó la economía de Hungría. Y ha hecho esto simultáneamente en otros países europeos. Y la forma de hacerlo ahora más tranquila es hacerlo directamente como se está haciendo en América. Problema desde dentro. Venga, yo ahora subvenciono esto, voy eh, impulsando todo esto para que luego los países... Tengan enfrentamientos. Dice, bueno, oiga, cierre usted la frontera. ¿Yo por qué la voy a cerrar si quieren pasar para allá? Pues no los deje usted pasar. Pues sí, pues no, pues blanco, pues negro. Conflicto. Problemas. Problemas. Así que, amigos, hablaremos el próximo día eh, que tratemos el tema de la crisis económica mundial. Esto va a crear una crisis económica americana. Si no, espérate. Y lo que te rondaré, Morena, ¿eh? lo que está por venir. Si no, ya lo veréis. Si ya hay crisis, pues toma. ¿eh? ¿No querías arroz, Catalina? Pues toma dos tazas. Y estas son las dos tazas del señor Soros. Así que, visto que el señor Soros aprovecha todas las ocasiones de la crisis económica de todos los países y la flaqueza política de todos estos países, pues él impondrá su normativa en este nuevo orden financiero y económico mundial, no el nuevo orden mundial, no, esto el nuevo orden mundial, esto es obsoleto ya, esto ya no sirve para nada, sino es el nuevo orden económico. ¿Y sabéis cuál es el nuevo orden económico? Que tú que me estás viendo seguramente el año que viene serás más pobre que este año. Seguramente, ¿eh? porque la crisis que viene en el 2019 todo el mundo dice ¿Cómo va a venir una crisis? ¿No? Pues ahí la tienes. Venga, vamos a inyectar, da igual que sean de Honduras, como si son de Andorra la Bella o, o, de, o de Kuala Lumpur, no importa. Pero tú los quieres meter en el país más potente económicamente, porque lo que quieres es derrocarlo. Y si ese país cae su economía, que ya ha caído a lo largo de la historia un montón de veces y se ha repuesto gracias a los intereses que tiene en este país, en el otro país y en el otro país, pero no en su propia tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues algo muy simple, que se crea una crisis económica mundial. Y estamos en octubre de 2018, espérate, marzo, marzo, abril de 2019, como las economías y las bolsas irán cayendo, irán cayendo una tras otra. No lo dudes, no lo dudes. Así que yo por mi parte creo que... Lo voy a dejar aquí, yo creo que es bastante lo que he soltado por esta boca y creo yo que debemos de estar con mucho cuidado y ojo a visor con todo esto. Así que amigos, yo mi consejo es ir ahorrando, ir ahorrando, ¿eh? ir ahorrando y si tenéis dinero sacarlo de los bancos, ¿eh? meterlo... En cualquier sitio. No, tener dinero en el banco, mejor dicho, para pagar, por ejemplo, aquí en España se paga la luz, el agua, el gas, el colegio del niño, lo otro. Sí, ese dinero, sí, tenlo en el banco para generar un movimiento. No vamos a cortar el movimiento económico. Pero tus ahorros, quédatelos en casa. Los tengas declarados o no, quédatelos en casa, por lo que pueda pasar. Y este consejo lo vamos a extrapolar a nuestros amigos de América, ¿eh? a nuestros hermanos americanos que estáis también pues, con un pequeño problema y alguno de vosotros no puede ni ahorrar y esto es un problema. Chicos, yo por mi parte encantado de estar aquí con vosotros, si queréis hacer alguna pregunta o algo rapidito, si no me marcho porque si no el vídeo este ya es más largo que la caravana de, de migrantes que hay aquí. Vamos a ver si tenéis alguna cosita... Vamos a ver. No veo nada, nada más que comentarios. El primero fue Soros, luego Clinton, Obama. Dice Mr. Acusonic. Y la ex vicepresidenta y a Robert De Niro. <risa> hay posible falsa bandera del Partido Demócrata. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo un poquito, ¿eh? Dice, y si somos gente de a pie de un día a la vez, aquí en México. Verde Jade, se avecina. Lobo Shadow, a saber, el anarquismo es la única salida a este sistema opresor. No, no es el anarquismo, Mel Sweatblood, no, no es el anarquismo, porque tiene que haber eh, una, un orden, un orden. El anarquismo no, por favor, no, eso es una idea obsoleta del siglo XIX, principios del XX, lo que tiene que haber es gente honesta, ya está. Gente honesta, las democracias con gente honesta y todo, que hay con, todo lo que haya con gente honesta. Y que mentir sea un delito, pero un delito constitucional. No, bueno, para una prueba ha mentido, pero eh, estaba fuera de sus casillas, estaba nervioso, no sabía lo que hacía. Claro, pensó que, que no eran 5 millones de euros, que eran medio millón de euros. No. Cuando mentir esté por ley, otro gallo cantará. Y no hará falta que sea la anarquía la que reine, sino la honestidad. Eso es muy importante, muy importante, la honestidad de los gobiernos. Y cuando estos gobiernos acaban su mandato, póngase usted a trabajar. Esto de pagas vitalicias. Pero, pero, ¿cuántos gobiernos han pasado por España y por algunos de vuestros países en América? Y que hay políticos que todavía tienen pagas vitalicias y, ojo, con unos puestos de trabajo de directores de grandes multinacionales. Esto es lo que no hay que permitir. No la anarquía. La anarquía no lleva a anarquía, lleva a la anarquía. Hay que llevar un orden, pero ser honesto y luchar... Contra la pobreza. Y si tú eres de Guinea o tú eres de Centro África, vamos a ayudar a tu gobierno a que sean honestos. Honestos. Y si no, aplicarle algún tipo, no sé, de sanción política o vete tú a saber, no lo sé. Córtales internet. Verás tú cómo se enfadan. ¿Eh? Tú te imaginas, pues como no seas honesto, os corto internet. Y un país, boom, levantado. ¿eh? Esto sería la leche. Claro, pero la honestidad. ¿Cuántos políticos hay corruptos en tu país y el mío, amigo? No somos tan diferentes porque estamos sufriendo lo que los de arriba nos lanzan hacia lo que estamos aquí abajo. Pero bueno, mientras tanto, seguiremos... Eh, seguiremos estudiando todo esto la verdad es eh, la verdad es que bueno es un gran problema es un gran problema todo lo que está pasando y, y espero espero y lo, y lo digo de corazón que se eh, que se solucione lo antes posible algunos hablan de invasión eh, hay un reportero de méxico eh, que estuve viendo el otro día un vídeo y, y está hablando lógicamente de salvaguardar pues su su su México querido por supuesto ¿no? pero oye a mí que te piensan las personas que está llevando eh? no te no te solapes en México y en la bandera de México solápate en la bandera del ser humano campeón pero bueno eh, no me acuerdo cómo se llama este hombre que es un señor con gafas eh, un señor con gafas y es rubio y ojos claros eh, y habla desde un coche es que no me acuerdo cómo se llama no sé qué radio pues este señor que mire mire cómo están las noticias y lo poco que llega aquí todo lo que está pasando. Esto es importante. Chicos, nada más. Por mi parte, agradeceros eh, eh, que hayáis estado aquí. Maricarmen Jiménez, ahí tienes el, el pequeño distintivo. Eh, partner de este canal. Eh. Que por cierto, eh, muy breve, los, eh, que, que se haya activado el botón este de, de unirte al canal. No quiere decir que los vídeos sean para los miembros, no. Ellos están financiando los próximos trabajos que se van a hacer, que es salir a la calle ¿eh? con una cámara en la mano y traeros muchas cosas aquí a este canal. ¿eh? Pero no es que hayan exclusivas, ni mucho menos. Nada más. Simplemente que ellos se, sí sabrán en lo que estamos enfrascados, ¿no? antes que nadie. Pero por eso no, no van a haber exclusivas de un canal y de otro, porque aquí no hay nadie exclusivo al contrario, además, las personas que están dentro de... que ya han entrado, ¿no? como... Eh, que se han unido al canal, son gente muy honesta y muy buena gente como vosotros ¿eh? o sea, no penséis que aquí hay cosas raras ¿eh? y yo no os voy a decir os va a cambiar la vida no, eso no os lo voy a decir porque yo no os voy a cambiar nada al contrario, vamos a compartir cosas y vamos a interactuar unos con otros, que eso es lo más importante, amigo pues bueno, desde España un saludo a todos nuestros amigos de América y que llevéis lo mejor que podáis este tema. Yo por mi parte encantado de buscar información en relación a esto y bueno, como siempre, pues nos vemos en el próximo programa. Así que un cordial saludo y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.